¡Gilbert! ¡Qué alegría verte! Deberías molestarnos más a menudo. Precisamente, estoy intentando dormir, que es lo que hace la gente normal a las 3 de la mañana. La gente normal, uh, ¡qué horror! Sí, y hablando de horrores, sus movibles están haciendo mucho ruido y no me dejan dormir. Oh, los compramos cuando fuimos al Congo. Fue en las Islas Canarias, cariño. Mm, pues yo no vi ningún canario, pero quizás escondieron. No me extrañaría. Me da igual dónde los compraran pueden hacer que no suenen pero no somos nosotros, cielo, es el viento el viento es completamente libre, hijo eso lo aprendí en el desierto australiano por favor, se lo suplico durante todo el día tengo que escuchar las chorradas de mi jefe los parnoteos de los compañeros el tráfico, el teléfono y el soniquete de mi ordenador sin embargo, sé que después volveré a la tranquilidad de mi hogar y ese pensamiento es lo que evita que me vuelva loco es mi fortaleza de soledad pensaba que solo Superman tenía una fortaleza de soledad ¿No te estarás comparando con Superman? ¿Eso es tener moral? ¿No crees? Por favor, los movibles no los pueden guardar. Sí, sí, nos ocuparemos de eso. Siempre nos gusta complacer a los vecinos, especialmente a los que tienen superpoderes. <risa> <risa> <risa> ¡Ah, ¡Qué bueno! <risa> Gracias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Acaso la luz de la luna se refleja en nuestra casa y te molesta de alguna forma? Están aporreando unos tambores y cantando a las tres y cuarto de la madrugada. Oye, parece que la lista de cosas que no te gustan crece a cada momento. Por favor, ¿podrían no hacer ruido durante tres horas más? Solo pido eso. Entrega en 24 horas. Ningún trabajo es lo suficientemente tóxico. Es lo que compramos en Zimbabue. Pensaba que no llegaría nunca. Eso significa que tiene que irse. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sácale de mi césped! deténlo! ¡Quieto! Ese chico es puro nervio. Sí, debería dormir más. ¡Oh, no! Ah. I'm going to go La reunión. ¿Qué espera conseguir la sociedad de amantes de los árboles con la demanda? Las grandes empresas llevan demasiado tiempo dañando nuestros árboles. Queremos demostrar al mundo que los árboles también tienen sentimientos. ¿Es usted un chalado? ¿Y si es así, de qué tipo? Yo no estoy loco. Soy un hombre que ama a los árboles. Los amo de todas las formas en que un hombre es capaz de amar. ¿Le importaría encadenarse a un árbol cuando llegue mi fotógrafo? Qué original. No hay nada malo en los clásicos. ¿Qué tienes tú? Yo he entrevistado a un búho. ¡Chicos! ¡Eh! Oh! A ver, prestadme atención, por favor. Lo importante es que hay que detener a las grandes empresas que matan a nuestros árboles. ¡Que vivan los árboles! Ese es el hombre que nos ha demandado. Elmer Oakley. De la sociedad de amantes de los árboles ¿Por qué está tan enfadado? Nosotros no talamos árboles En realidad, sí, gracias a Alice No fue culpa mía Nosotros juzgaremos eso Todo comenzó con el benchmarking ¿Benchmarking? ¿Qué es eso? El benchmarking es cuando estudias empresas competentes para aprender los procesos que les han llevado al éxito. Luego intentas reproducir esos procesos utilizando empleados mucho menos inteligentes. O sea que intentas copiar descaradamente el éxito de otra empresa sabiendo de sobra que no lo harás tan bien. Es un plasta, ¿ah, que sí? En este caso estudié a una empresa que fabrica papel. Averigüe que tienen programas de formación, sistemas totalmente automatizados y una dirección excelente. Y han pelado varios bosques enteritos, no olvides eso No han dejado ni un árbol Así que claro, nosotros también tuvimos que arrasar un bosque Y según parece a la puñetera sociedad de los amantes de los árboles le ha sentado mal Solo diez horas más y estaré en casita Dilbar. ¿Sí? Así está mejor, por un momento me pareció que no estaba sufriendo ¿Y qué hacemos con la sociedad de amantes de los árboles? ¿Por qué no celebramos una reunión? Creo que esto es una reunión lo que dice Hogwarts tiene sentido. ¿Cree que tiene sentido? ¡Eso es maravilloso! Me refiero a tener una reunión fuera de la oficina con la Sociedad de Amantes de los Árboles para hablar de la demanda. Él no dijo eso. ¡Estaba implícito! ¡Silencio, voy a pensar! <risa> <risa> <risa> Nada, no puedo Utilizaremos la casa de Dilbar. ¿Por qué mi casa? Porque es la que está más cerca de mi casa Sin ser mi casa Podríamos destrozarlo todo hasta las 7 Y aún así llegaría a casa para cenar Su lógica se me escapa Bueno, pues persíguela No entiendo por qué tengo que sufrir Yo no he tenido nada que ver con la situación actual Dilbar, ¿te das cuenta de que la letra J Y la palabra J ¿Se pronuncian exactamente igual? Sí. Bien, pues con eso queda todo dicho. Bueno, ¿quién se encarga de la merienda? Que lo haga, Alice. ¿Por qué? Porque soy la única mujer del grupo. Es una razón difícil de rebatir. Deja que pruebe. Creo que yo me encargaré de la merienda. Alice, quiero que prepares algún juego para romper el hielo. Me encanta el parche y la... Creo que prefiero la ruleta rusa. Solo juegos americanos. Deberías hacer algo más que limpiar el polvo si tus compañeros van a venir a casa. La casa no necesita más. Mi programa de limpieza y orden constante siempre compensa en estas situaciones. Tus compañeros van a verte en tu hábitat natural. ¿Y? ...van a formarse una opinión basándose en lo que tienes... ...opinión que influirá en tu carrera de por vida. ¿Y qué me importa lo que piensen los demás? No soy... ¿como que No puedes presumir de tener trofeos deportivos, eso indica que eres un fracasado. Si presumiera de tener trofeos no me convertiría eso en un fantasma. Pero si alguien te pregunta cómo los conseguiste siempre puedes decir que tuviste suerte. Entonces además sería un mentiroso. Y eso sigue siendo mejor que ser un fracasado. Compraré unos cuantos trofeos en la tienda de trofeos. Pero de bolos no. Oh, Dios me libre. Ah, y las revistas. Tendrás que cambiarlas. ¿Qué tienen de malo mis revistas? Bordados. El petit no es una actividad exclusiva de las mujeres, ¿sabes? Da la casualidad de que es un hobby estimulante y creativo. No pienso decir nada. Me limitaré a mirarte hasta que estés de acuerdo. Eso no te funcionará, porque tengo razón, y sé que tengo razón. Tú pensarás que estoy equivocado y puede que todo el mundo lo piense, pero tengo razón. Vale, vale, tú ganas. También pasaré por el kiosco. ¿Algo más? Tendrás que vaciar la nevera Tira la tarta de queso y llénalo todo de brecol Así creerán que tienes fuerza de voluntad Pero yo... Oh, está bien Yo me encargo de la comida Sintoniza otras cadenas de televisión Esas que emiten programas educativos Y quita los pelos de la esponja Son pelos limpios mm. Bueno, por lo menos córtalos Pero solo los de arriba ¿Por qué tengo que ser vecino de las únicas personas en el mundo que tienen un elefante como mascota? Su elefante me está destrozando el jardín. ¿Seguro que es nuestro elefante? ¿Cuánta gente de esta calle tiene un elefante? Pues, si no sabes eso, ¿cómo puedes decir que es el nuestro? Creo que te precipitas en tus conclusiones, joven. Oiga, mire por la ventana y dígame si ese de ahí es su elefante. Oh, está bien, lo haré. Nuestro elefante está en nuestro jardín. Te habrás equivocado. Volvió corriendo en cuanto bajó el auricular. Mire el rastro de destrucción entre su casa y mi jardín. Oh, ¿ves algún rastro de destrucción? La verdad es que no, cariño. No, por aquí no hay nada de eso. Están acabando oh, con la santidad de oh, mi hogar. Solo quiero vivir oh, tranquilo oh, en oh, mi casa. Oh, no, el hogar de un hombre oh, es su castillo. Oh, ahora eres el señor de un castillo, ¿eh? <risa> Muy bien. Supongo que lo de ser superhéroe termina cansando. <risa> Se acabó. Voy a llamar a Dogbert. Uh, dice que va a llamar a Dogbert. Mira cómo tiembla. Docbert. Docbert, ¿Puedo ser de alguna ayuda? ¿Me puedes decir dónde está Docbert? Se marchó pronto esta mañana Dijo algo sobre implantar un gobierno títere Siempre está implantando gobiernos títeres cuando le necesito ¿Pero qué? ¿Qué es todo esto? Nosotros lo llamamos construcción Ya sé lo que es mm, Me parece que no... ¿Qué están haciendo en mi césped? Una caseta para la mascota de su vecino. Me parece muy bien, pero ¿por qué está en mi césped? No pasa nada, los perros nos han dado permiso. Ellos no pueden darle permiso para destrozarme el césped. Solo nos dieron permiso para pisar su césped. Lo del destrozo es cosa nuestra. Esto es un desastre. Quiero que me dejen el césped tal y como estaba para las dos en punto. Mis compañeros van a venir a casa para celebrar una reunión y esto es terriblemente vergonzoso. ¿Más vergonzoso que sus revistas de bordados? ¿Cómo se han enterado de eso? Tiene pinta de ser un tío con gustos eclécticos. Y no lo digo en el buen sentido... ¡Se acabó! Soy una persona muy razonable, pero entre todos me habéis sacado de mis casillas y cuando me pasa eso soy peligroso. Sería una buena idea poner unos conos alrededor de este agujero. Ahora no podemos hablar, nos vamos dos semanas de vacaciones. No queríamos estar aquí cuando empezaran con el lío de las obras. Estas cosas son muy molestas. ¿Podría decirles a los obreros que salgan de mi césped, por favor? Está bien, les llamaremos desde el móvil de mi coche. Pero si por alguna razón no les llaman desde el coche, entonces no habrá nada que yo pueda hacer. Muy bien, hasta luego. Elmer, Elmer Oakley, presidente de la sociedad de amantes de los árboles No sabía que era menor, me mintió sobre su número de anillos, tronco Siempre digo, no juzgues a un hombre hasta que no hayas caminado un kilómetro con sus zapatos Así que venga, dame los tuyos Creo que ganaré con el cambio Soy de la gran empresa a la que has demandado Y quiero invitarte a una reunión fuera de la oficina ¿Sabes lo que es una reunión fuera de la oficina? Espera, no me lo digas. ¿Puede que sea una reunión que no se hace en la oficina? ¡Oh! Vaya, Coco, que tienes, chaval? ¿Qué te parece si vamos a esa reunión tuyo? Tú, tú con mis zapatos, yo con los tuyos, y a ver si podemos convencerte de que retires esa absurda demanda. Aunque te digo una cosa, yo que tú pediría diez veces más. ¡Ay, mi dulce hogar! Si consigo sobrevivir a la reunión, podré recuperar mi pequeño santuario. ¡Dogbert! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Necesito que me ayudes! No está aquí, dijo algo sobre desvalijar los tesoros nacionales. ¿Cuándo va a volver? No tengo la respuesta a esa pregunta, así que en su lugar te ofrezco este baile. Mis compañeros llegarán en cualquier momento. Hay un elefante en el tejado. El cesto está destrozado y ahora tengo una rata que baila. Las cosas no podían ir peor. ¿Te gustará la casa de Dilbert? Casi no hay nada de madera. Será sabia, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Por qué conduces así Así es como conduzco siempre. ¡Es muy molesto! ¿sí? Todo el mundo tiene su modo de conducir. Este es el mío. haces apuesta para que no te volvamos a pedir que ah, nos lleves? Y es perfectamente legal. Aquí está la casa de Dilbert. Tiene más madera de lo que recordaba. Bueno, bueno, vamos a ver qué lee Dilbert en casa. ¿Eh? ¿Qué es esto? Pero Ocio y arte. Tiene gusto. <risa> vamos a ver qué canal estuvo viendo anoche. Y ahora otra obra maestra que trata de gente inglesa sin ninguna profundidad emocional. ¿Televisión educativa? ¿Dilbert ve televisión educativa? No tenía ni idea de que Dilbert fuera un gran deportista. ¿Nunca habla de ello? Eso, bueno, tuve suerte. ¿Eh? Es brécol! Solo tiene brécol! ¡Brécol! Todo esto es muy sospechoso Wally, vale, comprueba la esponja Allá voy Los ha cortado Y quizás te arrancó algunos Lo sabía oh, oh. Dilbert lo ha amañado todo Ha mañado. Nos quería engañar ¿Celebramos la reunión o qué? Oh, oh. Eso la reunión. Empecemos con el pisco lavis. Wally, ¿qué has traído? Hice un estudio y descubrí que todo el mundo quería perritos calientes. Yo soy vegetariano. Demasiado tarde, tu voto no cuenta. Bueno, pues perritos, ¿dónde están? Bueno, el estudio estaba en la fase 1. Esperaba llegar a la fase 2 en cualquier momento. ¿Eh? Pues entonces pasaremos directamente a la fase de juegos. Que todo el mundo coja un rifle y jugamos según las reglas de la calle. ¿Vuestras reuniones son siempre así?